Muy buenos días, gracias a Dios por estas nuevas horas de hoy lunes, el último lunes del 2018, estamos a 31, ya en víspera de celebrar el año nuevo. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de, de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y compartir todo el contenido de las incidencias nacionales, locales e internacionales, noticias, comentarios, entrevistas en este mundo globalizado. Hoy vamos a hablar acerca de ese año viejo que estamos dejando atrás. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná,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 que nos une a la provincia de los presidentes, Espallat, Moca. También al Canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste, Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. También en diferido, en el 1014, a las 11 de la mañana, a través de Canaán, para gran parte de Estados Unidos.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 el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET que nos dice que para el día de hoy las condiciones marítimas van a estar mejorando en la costa atlántica. Recuerden que había aviso de precaución para toda la costa atlántica y caribeña por asunto de altos oleajes y se le llamaba a todas las pequeñas y medianas embarcaciones mantenerse en puerto. Ya esto está mejorando gracias a Dios, y la costa caribeña también. En la costa caribeña se está produciendo el sistema anticiclónico, lo que va a permitir un día soleado, las condiciones del tiempo algo estable y va a permitir también que haya pocas posibilidades de lluvia en la mayoría del territorio nacional. No obstante, los vientos del este-noreste están arrastrando algunos campos nubosos y se pueden producir algunos aguaceros esporádicos, especialmente en la cordillera central y algunas eh, regiones del este y el norte del país. Para el día de hoy, se espera que la temperatura continúe en fresca, típico de la época del año y también eh, de los sistemas montañosos que tenemos. Temperatura fresca, especialmente en Ocoa, en Polo, Barahona, en Valle Nuevo, Constanza, Jarabacoa y la parte alta de la cordillera, septentrional. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Se está estabilizando el tiempo. Bien, hoy... Vamos a comentarle con, a ustedes eh, lo que fue este año 2018, cómo ha estado este año 2018, que para eh, todos nosotros fue un año de muchos desafíos altibajos y muchas noticias, a veces desagradables, que se estuvieron escenificando. También mucha incidencia de la justicia en casos que fueron muy notorios y muy sonoros que afectaron también a toda la sociedad dominicana y terminamos señores este año eh, cuatro personas fueron acribilladas en guerra, Santo Domingo, en una jipeta después de salir de, de un evento artístico de seis cuatro Ustedes saben también la, la lamentable noticia de Higüey, donde eh, un hombre ultimó a su esposa y sus dos hijos, hijos de esta, y luego se suicidó él también. Y el reo que se escapó de Nagua, que prácticamente de acuerdo a lo que hay en el video, fue ultimado por la policía y ya la policía puso a disposición de la justicia lo que actuaron ahí. Y una pareja... En el, en el municipio de Arenoso, también saliendo de una fiesta, fue interceptada por individuos en motocicleta y fueron acribillados también, eh, lo que nos da a nosotros una patética realidad <coughs> al finalizar este año de las condiciones de violencia, de inseguridad que se está viviendo y todas las mediciones que se hicieron durante el año 2018 así lo significaron que la principal preocupación del pueblo dominicano es la inseguridad, es esta falta de seguridad del pueblo, de las gentes, la falta de seguridad en nuestras calles, la falta de seguridad en las casas y en todos los lugares donde se hace vida social. Se trabajaron varios planes de seguridad <coughs> Y estos planes pues como que no dieron sus resultados, aunque parte de los voceros del gobierno dicen que sí y hablan incluso hasta reducción eh, de los índices de violencia y criminalidad. No obstante a ello, no, no nos adherimos a, a, a esa creencia donde, donde ellos dicen que disminuyeron porque en las calles se siente y nuevamente el pueblo tuvo que cargar con las consecuencias, cargar también con los gastos, cargar también con el sufrimiento, con la familia, gastos para asegurar la vivienda en hierros, gastos para cámaras, gastos para alarmas, gastos para guardianes de seguridad privado, gastos de todas índoles y gastos médicos también por la incertidumbre que esto provoca, el nerviosismo que provoca, las enfermedades que acarrea y muchas familias también, el dolor humano, el dolor también de perder algún familiar y a todo esto se le suma las condiciones que tuvimos viviendo en este año 2018 de la justicia dominicana. En los casos más sonoros, que en este municipio de San Francisco de Macorís se significó uno de los seguimientos más arduos de la televisión dominicana acerca del caso Emily, que se ventiló aquí en el Palacio de Justicia. Y este año 2018 eh, terminó cargado de cosas fuertes. Eh, también los feminicidios eh, se significaron... Eh, aproximadamente de acuerdo a como dice el parte de las estadísticas del gobierno 65 feminicidios aunque todavía no estaban sumados estos que se significaron en Higüey y otros que, que andan por ahí ojalá y se detengan y no sucedan nunca más y a la verdad que se hace necesario una reconstrucción total de, de, del trabajo hacia el cuidado de la ciudadanía, de la protección hacia la mujer, de las políticas eh, de género, de la política de Estado para mejores oportunidades, de seguimiento a cada uno de los tratamientos que se dan a los niños huérfanos que quedan y más inversión en lo que es eh, la educación humana. Incluir también en el seguro la parte de las consultas psicológicas y psiquiátricas que en la mayoría estamos necesitando para una mejor convivencia. Y cuando vemos estos casos tan fuertes que consternaron este 2018, pues solo nos resta hacer acciones que beneficien a, a un cambio, y pedirle a Dios que nos ayude con ideas para conducir nuestro comportamiento de una manera más, eh, más humana, más educada. Y este año 2018, que fue un año declarado como año de fomento a la exportación, podemos decir que la exportación se mantuvo prácticamente estancada, no se dieron vislumbre y para qué sirvió la dedicación si no se crearon las herramientas de competitividad para exportar. Por ejemplo, nuestros empresarios y el pueblo dominicano tiene una de las energías eléctricas más costosas. ¿Cómo se puede producir con una energía tan costosa, con competitividad, con otros países, con otros organismos que sí tienen una energía más barata? también eh, el mismo, la misma falta de, de lo que es la creatividad, de, de lo que es la calidad para enfrentar un mercado múltiple con competencia libre. Se debe de tener calidad eh, eh, de última generación. Entonces a nuestros empresarios parece que le falta también esa parte y poder reconvertir también nuestra materia prima, no ser un país como hemos sido tradicionalmente exportador de materia prima, sino reconvertir esa materia prima y que se puedan agregar valores de calidad y que podamos nosotros ser eh, marca país con, con, con mecanismos de calidad, con... con con útiles, con servicios de calidad, con instrumentos de calidad empresarial y también que vayan a satisfacer una demanda humana. Ahí nosotros tenemos, en este año que fue declarado fomento de la exportación y la competitividad, la necesidad de identificar los nichos de desarrollo de nuestro país y ubicarlo entonces y empezar a establecer con ellos eh, los mecanismos necesarios, tanto el régimen legal, que debe de haber una seguridad del régimen legal, una consecuencia de justicia, que esto implica en todo, también las reglas claras de juego, de contratos, las reglas clara de juego de cada uno de los segmentos que entran en ese proceso para producir un bien que al final. Debe de tener calidad, debe de competir en los mercados libres internacionales. Y este año que viene, el 2019, fue declarado año de la innovación, año del emprendedurismo, año de la investigación. Pero ¿qué sucede? Aquí lamentablemente a investigación no se practica lo que es la inversión directa. Es muy poco lo que se invierte en la investigación, empezando por nuestras universidades, con los excesivos recursos que tienen. Es muy poco, pero muy poco lo que se invierte en investigación. Y también desde el mismo gobierno, desde el mismo Estado, lo dedicado en el presupuesto nacional para inversión son cantidades tan pírricas que lo que da es vergüenza como nación. Bien en este nuevo año 2019, que fue dedicado para la innovación, pero tenemos un presupuesto que para innovación, para investigación, para la tecnología artificial y esas cosas, prácticamente no tiene ningún recurso. Entonces, de, dedicar el año a eso y, y ponerle ese nombre, a que hayan los recursos necesarios para que eso pueda suceder, ahí hay una distancia del dicho al hecho. Nosotros tenemos un potencial en la juventud dominicana y es prepararlos y que estos jóvenes se puedan eh, disgregar en las diferentes ramas que necesita el país para crecer en innovación, en biotecnología, en, en inteligencia artificial, en emprendedurismo, pero para eso... Debe de existir las facilidades, las herramientas y, como política, trazarse eso. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de la energía limpia. Le pongo el ejemplo de todas las trabas que hay en las leyes energéticas del país para que la energía limpia no se desarrolle en el país. Le pongo el ejemplo de los autos eléctricos, de los autos híbridos. Todo lo que hay de trabas para impedir que eso se desarrolle, para impedir que eso resulja como tecnología. La misma tecnología artificial, que si se incluye en las redes eléctricas, que si se incluye en las partes donde más gastamos inversión, esto podría ahorrarle al Estado miles de millones de dólares en los siguientes años, simplemente conociendo los datos, simplemente conociendo las fugas, los escapes, los pequeños escollos que hay y corregirlo de una manera eficiente con la tecnología artificial. Es decir, hay muchas cosas por hacer, pero hace, se hace necesario que además de la intención de ponerle un nombre de innovación y la competitividad, en realidad se haga con las inversiones de los diferentes ministerios de las diferentes direcciones y las facilidades también a las instituciones descentralizadas y a las instituciones privadas, llámese universidades, para que éstas puedan verdaderamente introducir innovación, introducir competitividad. Es necesario que nosotros reconvertamos nuestro modelo económico obsoleto ambiguo, ya viejo de tantos tiempos, solamente con una política clientelar y una política eh, eh, politiquera económicamente y de nóminas abultadas y de falta de generar empleo de calidad, esto ha servido para retroceso de la nación, ojalá que al tomar en cuenta este año para la innovación y la competitividad se haga realmente como debe de hacerse y que se inviertan los recursos para eso y que se hagan las decisiones y se tomen las decisiones necesarias que en la mayoría de los casos simplemente voluntad es decisión de hacer para que nuestro país pueda avanzar en competitividad pueda avanzar en innovaciones, en investigaciones esto lo necesitamos con urgencia para las generaciones presentes y futuras y para poder afianzarnos como nación como nación líder en el Caribe y en las Américas para el mundo. Así iniciamos en De Mañana, con esta necesidad de innovar, de competir con mayor eficiencia y darle a nuestros jóvenes las oportunidades de desarrollarse en estos mercados libres de tanta competencia a nivel nacional e internacional. Esto es De Mañana, en breve volvemos con más. Manténgase ahí. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana, este 31, el último lunes de este año 2018 y ya en víspera de celebrar el año nuevo. Hágalo en familia, tranquilo, también pídale mucho perdón a Dios y pídale, y pídale dirección, planifique su vida, haga plan de vida junto con la familia, los hijos, los hermanos, planifiquen vida y haga que este 2019 sea diferente. Llénese de fuerza para que pueda eh, resistir los embates y pueda entonces conquistar sus metas. Antes de continuar con esto, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días. Buenos Raquel. días Fulvio, Muy ¿qué tal? Días. Un placer como siempre saludarte bien, y bien. un abrazo bien grande a Francis, donde quiera que esté, ¿eh? que está sí, el fin sí, de semana sí, sí, sí, largo sí, sí. y de despedida del año, Que como siempre lo organiza <risa> así en familia. Un abrazo bien grande para Vianil también, para todos los miembros de la familia, pero ustedes también, como siempre, nos ven cada mañana, nos honran con su audiencia. Fulvio, aquí en la mesa, un detalle en madera, cuéntanos de dónde sí, lo ha traído Este detalle en madera. Con nuestro logo. Con nuestro logo de mañana se debe a un gran hermano de Samaná en la terrena, Odalis. Un abrazo grande a Odalis por esta distinción que tuvo con nosotros. Y luego vamos a estar presentando... Qué detalle más hermoso. Luego vamos a estar presentando algo de la gastronomía de, de, de Samaná. Excelente. Los diferentes panes que se qué hacen rico, allí. Qué rico, qué rico. Con yautía amarilla, con buen pan, <risa> con diferentes rubros que se dan allá. Gracias también a Odalis que nos sirvió eh, con tanto amor, con tanto cariño, estas distinciones amanenses. Pues, Señores, aunque la carretera eh, eh, cobran mucho, porque eso, eso, eso es, algo, un peaje altísimo. es un peaje demasiado Pero vale alto. la pena porque Ahora, llegará. Si usted ¿no? va a las terrenas, Ajá. si va a, las, a Samaná, con la familia o solo, vayase deteniendo en el camino y disfrutando. El paisaje. Y todo lo que se da allá y tomando fotos también. Así es. Bueno, aquí estamos. Gracias, Odali, por eh, ese detalle tan hermoso para el programa. Hoy es ya el último día, solo quedan horas, horas para despedir este año 2018, Día de San Silvestre, según la Iglesia Católica. Así que a todos los que lleven por nombre de Silvestre, bendiciones en, a Silvestre, en su día. Silvestre Abreu, bendición. un hombre luchador, aguerrido. A él y a todos los silvestres, bendiciones. Bueno, pues un año con, con muchas noticias, la mayoría lamentablemente negativas. Cerramos este 2018, pero eh, tenemos la esperanza de un 2019 cargado de positividad y de que las cosas cambien para mejor para este país. Un año que será preelectoral, que será muy fuerte en esa materia, sobre todo que va a priorizar las informaciones todas de cada uno de los medios de comunicación en el ámbito político, sobre todo porque vamos a ver a gente lanzándose al ruedo político, vamos a ver las críticas, vamos a ver los desaciertos vamos a ver la buena o mala aplicación de la ley electoral de las que tenemos que hay que revisar y que, y que ya merece una transformación pero también la ley de partido recientemente aprobada vamos a ver la aplicación de ello el tema de violencia, Fulvio este fin de semana desastroso. ¿Cuántas muertes en nuestro país? ¿Cuántas muertes computan la prensa en el día de hoy? En, sobrepasan las 11, 16 muertes en todo el país, en tan solo 24 horas. Y lamentable que dos casos de eso parecen Sí. La pareja, la pareja de, saliendo de, lo, de, de una discoteca, le matan. Y los cuatro que fueron adquiriados en guerra. Correcto. Esos casos están en investigación, se ha dado a conocer muy pocos datos, poco, prácticamente muy poco. nada, simplemente que, que en un motor eh, le emprendieron a los activos, a los que iban en la jipeta, en el caso de la pareja, y bueno, y, eh, y acabaron con la vida. No se sabe absolutamente más nada, si tenían enemigos, algunos familiares dicen que no, que eran gente muy buena. Y que no se entiende entonces qué ha pasado ahí. Las autoridades tienen todo el, el trabajo por delante de hacer una investigación seria, rápida, y dar a conocer las informaciones en estos casos. Pero sí sí que se tiene todo el parecido de un sicariato en, estos, en la, estas dos y, prácticas. Y el triste caso de Higüey, del hombre que mata a su pareja, a los dos niños de esta, uh -huh. y luego se suicida, es un caso... Lamentable, lamentable. Se siguen sumando las cantidades de feminicidios que sí, según sí, el Observatorio sí. habla de de este 2093 habla el Observatorio sí, eh, sí, la, de Seguridad las Ciudadana. Sí, claro. sí, sí. Yo sé que eso lo debe superar porque eh, depende de quién mida las estadísticas. Son los resultados. Se hablan de 93 feminicidios según cuenta el periódico Listín Diario para hasta el día de ayer 30 de diciembre. Dejaron decenas de niños huérfanos, eh, familias destruidas. El año pasado, el 2017, el mismo Observatorio de Seguridad Ciudadana contabilizó 107 feminicidios. Ahí estamos viendo la pareja que estábamos comentando, el caso de, eh, en Agua, de Arenoso, sí. de Arenoso, que estas personas fueron asesinadas, que aparentemente una práctica de Sicariato, pero en el tema de los feminicidios les decía con, comparando con la medición que hacía 93 el 93 hab, ha, habla de los ajá, A 107 del año pasado. En este el último feminicidio ocurrió el pasado sábado 29, cuando un hombre mató a puñalada a su pareja y a sus dos hijos y esta luego se suicidó al este, se suicidó al sostener un cable eléctrico en el sector Villacerro, en el municipio de Igüey. Todavía Queda este el día de hoy Yo espero, esperamos y rogamos a Dios Que no haya más cuentas en este sentido, que no haya mujeres más que contar en este aspecto. Y en el en ámbito nacional, y, y siendo como protagonista la provincia de Duarte y la comunidad de Senoví, pues el caso de los más sonados y que tuvo más repercusión y seguimiento por la prensa, por todos los sectores. No hubo una, una persona que quizás no se refiera al, al caso de Emily Peguero, eh, que ya ha llegado a su. Eh, fase prácticamente final, aunque van a, uh -huh. a un proceso de recusación, eh, eh, ha habido sentencia contra los implicados en este caso. Su novio y la madre que por ocultamiento de cadáver, eh, Marlene Martínez, se le ha implicado. Eh, las estadísticas hablan de estos casos penosos que, que ojalá y que el Ministerio de la Mujer, al igual que las iglesias, las escuelas, todas las instituciones, lo enfrasquemos y desde la familia, a un proceso de formación y de compromiso ciudadano y de, res, y de rescate y de apego a la vida, de valor, el, al valor de la vida, porque pareciera ser que se sigue promoviendo de alguna manera actos violentos de esto, de una cultura machista mm. que cree que debe de concentrar todo y que la mujer es un objeto, es una propiedad de ella. Que hay muchas elementos asociados a este tema que preocupa y debe alarmarnos a todos. No solo República Dominicana tiene esas altas cifras de feminicidio, otros países también, pero lamentablemente aquí se conjugan muchas negativas en feminicidio, en muerte por accidente de tránsito, por muerte violenta, por maternidad, muerte maternas. Son muchos los casos que se dan en tema de corrupción y se diga en los que estamos nosotros en las listas, en los primeros lugares, y que quisiéramos que ese panorama cambiara, pero es una responsabilidad de todos, no dejarle a un sector, hay sectores que tienen más compromiso que otros, como el, el Estado a través de la política pública, que pueda ejecutar a favor de ir eh, eh, eh, disminuyendo esta, esta triste realidad. Pero ah, sí. en el tema de la feminicidio, fundamentalmente formación en el hogar, eh, crear a niños con, con compromiso de respeto a ellos y a la mujer a esa pareja porque el noviazgo como que todo es muy bonito color de rosa Fulvio. Sí, luego sí. ya cuando estamos uh -huh. viviendo bajo un mismo techo entonces hay cada y quien saca la garra a aflorar la, las, las, las fallas las diferencias a no aceptarte eh, empieza tu la violencia muchas veces de hay violencia del mismo noviazgo porque la violencia sí, puede sí. ser hasta tú alterarle la voz Claro que sí. Y no respetar también, Así eso es, es parte de violencia Y también eh, chantajear, eso es uh -huh. parte de violencia Hay muchas formas Y donde yo llego a la hora que me da la gana uh -huh. Y eso es también parte de la violencia Y luego se manifiesta más ya, ya cuando se está viviendo sobre un mismo techo eh, Este año, nosotros como nación, como país, pues Estamos dentro de las estadísticas más negativas y los números no, no cambiaron. Los números se mantuvieron en otros casos eh, aumentaron. Uh -huh. Por ejemplo, eh, este caso tan, tan difícil que es el caso de, del tránsito, que son los accidentes de tránsito, los vehículos pesados estuvieron dentro de los primeros. Que, que muchos eh. no quieren llamarle accidentes, sino incidentes, porque los accidentes mm. se pueden evitar, sí. se pueden evitar, y aquí se hace muy poco para ello. Sí, lamentablemente. Eh, entonces, eh, esa nueva ley de tránsito simplemente todavía no ha soltado efecto. Eh, Saben, parte de lo que tienen que hacer, se instalaron algunas cámaras, ya, ya puede cambiar la imagen, productor, se instalaron algunas cámaras, y con esas ya se pudieron distinguir y seleccionar los sectores y las áreas donde ocurren más accidentes. Mm -hmm. El horario también donde claro. ocurren más accidentes. Pero, ¿qué se ha hecho? Tenemos las vías en malas condiciones, sin alumbrado, sin pintar. Tenemos también falta de supervisión en los vehículos, gomas desgastadas, Muchas veces no tienen supervisión en lo que es el tren delantero, cómo anda la parte de, de los guías y también eh, el mismo personal que conduce. Las empresas, muchas de ellas someten a estos empleados a largas horas de transportes uh -huh. sin descanso. El sueño le, le, Entonces, le agota. Entonces, ahí viene como consecuencia que aumenta el índice de accidentes. Pero aquí en nuestro país la mayor las la personas que mueren por accidente de tránsito lamentablemente está involucrado en la mayoría de los casos una motocicleta de personas que van conduciendo, que tienen un nivel muy alto pues, de eh, falta de prudencia y de lógica y de sentido y de apego a la propia vida te rebasan por la derecha, por la izquierda, le da igual, no utilizan el casco protector, andan llevando ese mundo por delante las condiciones de la misma motocicleta también eh, no son las mejores el hecho del consumo de alcohol y otras sustancias, eso un incidente, elemento fundamental que ocasiona accidentes, el uso del celular cuando estamos conduciendo, entonces son muchos los elementos que hay que tomar en consideración y que solo podemos bajar esas estadísticas con formación, con prevención. Temprano en la mañana pude observar Pude observar que eh, hay una supervisión y una vigilancia activa policial y qué bueno, con este plan Excelente. de Navidad Segura, un pacto por la vida, pero por más vigilancia que haya, no dejan de bajar los accidentes. Y, y, y ahora mismo que se trasladan todas las familias a los diferentes puntos del país, uh -huh. Hay que tener cuenta en las vías, en las calles. Llegue media hora más tarde, 20 minutos, 10 minutos Pero más Pero váyase tarde. el paso. Pero váyase con prudencia, que es lo que necesitamos. Ya tenemos, Raquel, uh -huh. eh, el video del reo que fue ultimado. Este reo que se escapó <risa> de Nagua de una forma magistral. Sí, de película. De película. Y... Que le facilitaron un celular, sí, que andaba sin las sí, esposas, sí. sin los grilletes. Y ya tenemos el, el, el video que ha, ha explotado las redes ya ya sometido en el, en el piso se observa cómo lo ultiman varios impactos de, de bala Sí. si sí, tiene audio vamos a darle por favor vamos a escucharle sí. bueno son imágenes de apoyo que ahí estamos viendo en las circunstancias en que eh, no se ve el proceso antes, el proceso antes, donde supuestamente hubo el, el intercambio, supuesto intercambio de disparos que siempre la policía. Aquí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por supuesto, ha hablado de una vez y ha dicho que no cree en la policía y que lamentablemente aquí todo se justifica, eh, la policía justifica por intercambio de disparos. La mayoría de la muerte no cree, no solamente es la comisión, la población en sentido general, un gran porcentaje de la población, si la midiéramos, quizás cerca del 90%, que es muy alto, no cree en la policía, cree que la policía resuelve todo de esa manera. Y bueno, eh, la... En, en, y resulta sospechoso, Raquel, uh -huh. cómo este reo se le trata de esta manera, y luego se persigue para ultimarlo de esta forma, uh -huh. como si supiera cosas. ¿Verdad? Eh, hay algo sospechoso. Claro, si tuviera información importante. Por más reo que fuera, por más delincuente que fuera, necesita el espacio de la justicia. Necesita ese espacio, ese derecho de que la justicia ventile su caso y él purgue su pena bajo las condiciones establecidas en las leyes dominicanas, no tomarlo en las manos. Y de acuerdo a los estudios, este año 2017, eh, 2018, fueron cerca de 75 casos que se dieron en prácticas similares, como si aquí existiera la pena de muerte puesta en el gatillo de, de la policía. Cerca de 75 casos, bueno, de acuerdo al estudio último que hizo Derechos Humanos. El director nacional eso, de la policía... Que eso deja mucho que decir. Se ha dado la orden ha, eh, ha exigido del Ministerio Público una ardua investigación en este caso de la muerte de Vice, del oxiso eh, Vice, que se le conocía y que se dijo que tenía un fusil M16 mientras lo trasladaban. Eh, y además que en este hecho que ocurrió el pasado 17 de diciembre a las 10.30 de las horas, de Jorge Gabriel Báez Abreu, 30 años, resultó muerto y también Jesús Peralta de 45 años y herido de Bala Quintero Amparo Paredes de 53 años. Ney Aldrin, el director nacional de la policía, ha dicho que quiere una investigación exhaustiva de este hecho. Eh, para, eh, en el que resultó muerto, también reiteramos el país eh, Abreu que fue, se fugó el pasado 17 de diciembre y fue despojado de, las, eh, despojó de dos fusiles M16 a los custodios que, que tenían. Este, encontraron el vehículo a la altura del kilómetro 3,5 y medio en la autopista Joaquín Balaguer pero hay un audio que está corriendo en las redes sociales que ojalá y más adelante pudiéramos eh, ponerlo, escucharlo si lo encontramos, si lo conseguimos para para mostrárselo a ustedes de El Reo, muerto ya, va donde él acusa directamente a personas, pero también donde desliga, desliga a esos custodios que andaban con él, a, a los que están detenidos por este caso, lo desliga a todo, dice que no tiene absolutamente nada que ver con, eh, con el caso de él. Eh, menciona a personalidades, que quisiéramos escuchar ese audio más adelante, si lo pudiéramos conseguir, que revela, muchas cosas, un audio, él tenía en su poder celular, tenían al igual como muchísimos otros reos, eh, parece ser esos privilegios que solo se consiguen con el dinero y el poder político dentro de una cárcel, no tan fácil eh, como pudiera pensarse, entonces dice muchísimas cosas que es importante y que el Ministerio Público tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué bueno. se quería ocultar con él? Si verdaderamente hubo o no hubo el intercambio de disparos. ¿Qué pasó? Ya hay cámaras por donde quiera. Evidencia debió quedar en algún lado en este sentido. Y ese video, el audio que dejó grabado, es una herramienta para una investigación seria. Tenemos la música lista. Ya está la música Raquel, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días Vladimir, buenos este días, último hermano. lunes. Hola, ¿qué tal, mis hermanos del alma? Hola, hola, ¿cómo estás, vladi y, y ustedes, hola, Raquel. Despidiendo el 31, ¿eh? ¿Qué te pasa, Aún, viejo año, qué te pasa? Que ya tiene, tiene tu maleta preparada? preparada, ¿eh? Sí, Así es, hermano. Sí, listísima, listísima la es. maleta. Fulvio, aquí estoy, esperándote. Aquí. Qué placer me da Dios de escucharte. Bendiciones, Fulvio. Augurando desde ya, bendiciones. Un feliz 2019 para todos y todas. Ya hoy se va el 2018. ¿Eh? Ay, qué pena me da esa canción de Rasputin, Julie Mateo, caramba. Me imagino el año, el 2018, con su maleta ahí, ah, cómo se va. Pero bueno, tiene que venir el 2019 cargado de mucha energía positiva. Bendiciones para ustedes y para todos los ciudadanos. Miren, vamos inmediatamente con las noticias, las últimas noticias que estaré ofreciendo en este espacio en el 2018, ¿eh? porque luego volveré el miércoles en el 2019, si Dios lo permite. En Venezuela se preparan para la quema del año viejo, un viejo carro repleto de maletas y banderas de varios países, retrata la migración sin precedentes. Así que las... Calamidades de Venezuela se juntan en la quema del año viejo, una antigua tradición antigua. Miren esto, ahí está, chao familia. Lo queman allá, ¿eh? Mírenlo ahí. Así que vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Mayormente porque los jóvenes, la mayoría, todos han salido del país por la situación del país que estamos viviendo. Y porque este año van a haber cuatro sillas, cinco sillas vacías en el comedor de nuestro hogar. ya que mi hermano Pedro y mi sobrino pues partieron de Venezuela a otros países. O sea, todo empezó porque íbamos a hacer una bombona de gas, que era lo que se iba a hacer, este, entre comillas, iba a hacer una bombona que era lo que era el tanque, pero en vez de que no conseguíamos los recursos para comprar la pintura, y nada porque saben que estamos en Venezuela y no hay nada, entonces optamos por hacer la gandola. Ahí está, señores, mírenlo ahí, los van a quemar hoy. ...quemarán el año viejo en Venezuela... ...eso es una tradición por allá en ese país... ¿eh? ...y ahí vemos las imágenes de algunos de los vehículos... ...que han preparado, que están preparando, confeccionando... ...miren esto ahí... ...para quemarlo... ...y que se vaya el 2018... ...que ha sido de tantos lamentos para los pobres venezolanos... ...caramba, nuestros hermanos venezolanos... ...en el ámbito nacional... ...miles de personas... Siguen llegando a República Dominicana por las fiestas del Año Nuevo. Así que en el aeropuerto siguen llegando, llegando, arrastrando su maleta. Y los familiares lo esperan, miren esto, eh. Así que llegan y llegan dominicanos para en el día de hoy celebrar junto a los suyos la llegada de un nuevo año, del 2019. ¡Ay, qué lindo, contentos, felices! Así que ahí está, ¡escuchemos! Un año por lo menos y acompañado siempre porque que el, el, el último país, se llama este, el mejor del mundo. Sí, sí, claro, de mi familia, mira, de mi familia aquí y ustedes que son el calor de ustedes, que es lo principal de, de, de Estados Unidos, que eso no se mira mucho allá. ¡Oh, feliz, feliz, feliz! Quería que el vuelo adelantara más de la cuenta para llegar a mi país, a mi República Bella Dominicana. Yo amo mi país. Uno se va por el trabajo y la calidad de vida. Con la familia para ayudarla, pero yo amo Dominicana. No, nada, a compartir con la familia solamente. Ya como en el vuelco del tren. Hoy están los dominicanos ausentes que llegan abarrotando el aeropuerto ¿eh? o los aeropuertos del país para hoy esperar la llegada del 2019 junto a sus seres queridos. Largas filas se observan en los aeropuertos, así que lleguen y lleguen los dominicanos y que traigan sobre todo, ¿verdad? Para. Que se queden aquí en nuestro país, puedan invertir esos dominicanos, qué bueno. Entrando en el ámbito local regional, miren, comenzamos por noticias lamentables y tal es el hecho de la muerte de esta pareja de esposos que murió abatido a tiros. Se trata de Walter Peña Almanzar de 30 años y su esposa Florani Lajara de 28 años. Ambos fueron ultimados por desconocidos que abordaban una motocicleta momentos en que estos se desplazaban a bordo de una jipeta, la jipeta Hyundai Thompson, la madrugada de este pasado domingo, próximo a la carretera Juan Pablo II de la autopista del Nordeste, en el municipio de Arenoso. Hay que decir que esta pareja de jóvenes esposos eran eh, residentes en la ciudad de Nagua, pero fueron ultimados a tiros este pasado fin de semana, repito, por desconocidos que le dispararon cuando estos se desplazaban a bordo de la Jipeta. Hay que decir que la joven Florani Lajara, de 28 años, eh, sus parientes, la mayoría, son todos de aquí de San Francisco de Macorís, Lola Jara. Y eh, en el día de ayer su cuerpo fue trasladado hacia San Francisco de Macorís. Así que, repito... ...de los hechos lamentables acontecidos este fin de semana... ...vemos a algunos de los parientes de la joven Floragni Lajara, ...quienes llegaron hasta la morgue del hospital San Vicente de Paul ...ambos ultimados a tiro dentro del vehículo... ...ahí está la foto de Walter Peña Almanzar... ...según los reportes, solo fue un disparo de armas largas... ...y lo pasó a ambos... ...un solo disparo... ...un arma de alto calibre... Y le traspasó a ambos señores Increíble Así que ahí están Las imágenes Miren Como también de los hechos lamentables Que acontecieron este fin de semana Un hombre se ahorca En Cotuí José de Lourdes de la Cruz López Murió Ahorcado Decidió este hombre quitarse la vida Así que Ahí está, su cuerpo también llegó hacia el INACIF, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está el momento en que era trasladado hacia su ciudad natal de Cotuí. Y vamos a ver qué nos dice un pariente del mismo. Adelante. Él murió ahorcado, se murió al lado de la cruz, del barrio la cruz, eh, se murió ahorcado. ¿Qué dejó de algún tipo de nota? que dejó de especificando por qué lo hizo? No, no dejó ningún tipo de nota. No dejó nada. Simplemente encontramos su, la, los tenis al lado de la mata, una gorra que cargaba, una cajita de cigarrillos y más nada aislado. Y un pedazo de sábana con ¿Una sábana que lo hizo? Sí. padecía de alguna enfermedad, algún trastorno? No, no, no padecía de enfermedad reconocida, ¿no? ¿A qué se dedicaba él? Estaba trabajando como seguridad. Seguridad, el sí. Sí, ¿Cuántos ve... años tenía? Bueno, él tenía un año trabajando en el trabajo. Un año, ¿Pero él de edad cuántos años? De edad, 46 años. 46. Ahí está el señor de 46 años, José de Lourdes de la Cruz, quien decide quitarse la vida ahorcándose en el municipio de Cotuí. De igual manera... Un hombre se ahorca aquí en San Francisco de Macorís. Según nos dice una pariente, eso ocurrió en el residencial Nestalí. Se trata de Rafael Paulino Santos, mejor conocido como Chicho, de 39 años, quien fue encontrado ahorcado, colgando con un alambre dulce atado en el cuello, atado de una puerta en la parte trasera del apartamento donde este vivía, que era propiedad de su hermana, en el residencial Nestalí, según nos reportó una pariente aquí en San Francisco de Macorís, en la salida Santo Domingo. Ellos no quisieron ofrecer ningún tipo de información sobre la muerte, mírenlo ahí, de Rafael Paulino Santos Chicho, de 39 años. Con la persona que conversamos, con la pariente del occiso, nos decía de que él se comunicó horas antes con su hermana, ahí está su hermana, y ella le manifestó Que iba para una vela El próximo domingo En el día de ayer Y él le contestó No, tú no irás para ninguna vela Para donde tú vas es para mi velorio O sea, la invitó prácticamente Le dijo, tú no vas para la vela Tú vas para mi velorio Y según nos narra eh, Esta pariente Dice que él se encontraba en estado de embriaguez Por lo que descartan Manos criminales en el hecho Y presumen eh, lo que lo motivó a suicidarse fue el alcohol, estaba bajo los efectos del alcohol E invitó a su hermana a participar de su velorio porque le dijo tú no vas para la vela, tú vas para mi velorio Caramba, ahí está, qué lamentable Como lamentable también de los hechos acontecidos este fin de semana Ha sido la muerte de la anciana María Jiménez Gabriel de 72 años Ahí está quien fue embestida por el conductor de una motocicleta en la carretera Las Guasuma-El Aguacate. Así que esta anciana caramba fue impactada por ese motorista, fue trasladada hacia el Hospital San Vicente de Paul, aquí en San Francisco de Macorís. Y vamos a escuchar entonces qué dicen sus hijas. Adelante esta gente que andan por la calle con estos motores, el tipo vino ahí no dijo nada, lo único que dijo es que, que ella se metió. Mentira, mamá no cruza, mamá es una mujer mayor y llegó de la misa y, llegó y fue cuando el hermano mío a ver cómo me amaneció, mamá no se metió, fue él que se la llevó. Injusticia, nosotros pidamos con él, injusticia, porque mamá es una mujer mayor, y mamá no te importa en la calle sola y él fue él que se le metió a mamá, a ve su serie, y ahí se le metió. La policía no, lo llevó preso, ¿no? no se sabe todavía, yo no sé si lo sacaron o no, Hoy estaba haciendo de placa. A ver. Señores, ahí están las hijas parientes de la señora María Jiménez Gabriel, de 72 años, quien fue embestida por el conductor de una motocicleta en la carretera Las Cuásumas, el Aguacate. Su cuerpo fue trasladado hacia el INACIF, en San Francisco, aquí en San Francisco de Macorís. Lamentable, muy lamentable, ¿verdad? La pérdida, eh, la muerte de esta mujer. Y ahí vemos el dolor que embarga a sus hijas, quienes piden justicia. Nosotros conversamos con el motorista, joven motorista también, de, que atropelló a esta señora. Vamos a ver un poquito más adelante lo que él dice también en torno a este hecho, cómo ocurrió todo. Pero antes yo quiero recordarles a todos ustedes que el agua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 antes de continuar, yo quiero felicitar también de manera muy especial en el día de hoy para el príncipe Justin. Justin es el hijo de nuestro hermano, compañero socialista Justin. Justin, Justin Blanco, ahí está ese príncipe. Justin Blanco, el hijo del flaco, de Rafaelito. Todo un hombre Justin. Que Dios le bendiga. Que le haga un hombre de bien en esta sociedad, que sea formado por el camino del bien, de los buenos valores, para que sea un hombre productivo, de provecho ¿eh? en nuestra sociedad. Así que Justin Blanco, felicidades mi hijo y viene el 2019 ahí cargado de muchas cosas positivas para ti, para tu crecimiento y el de tu familia. Que Dios te bendiga. Y Rafaelito, prepárate que por ahí viene el 6 de enero, el Día de los Reyes también, ¿eh? Justin ha pedido un juguetito ahí muy tierno, ¿qué ha pedido Justin, ¿eh? Un carro eléctrico, me dicen, ha pedido el último videojuego, ¿eh? Necesita también una tablet, el niño está, ¿verdad? Quiere una tablet, el último videojuego, un Porsche a control remoto, ¿Mm? Y un Play 4. Bueno, señores. Bien, ¿eh? Va a tratar bien Justin a su padre. Rafaelito, prepárate entonces. Felicidades, Justin Blanco. Caramba, miren, yeah, no te... vamos a ver si, sí, porque el motorista que embistió la señora, caramba, fue. Él mismo decidió entregarse a la policía. Eh, narra parte de lo acontecido. Y dice cómo ocurrió todo. Adelante. Yo iba un poquito rápido, sí. Porque yo iba a buscarle la insulina a mi abuela. Porque ella tiene que ponerse eso antes de las 10 de la mañana. Para volver para el trabajo. Entonces, yo vengo bajando y yo la veo a ella que se va a meter. Y yo le voy a decir, no se mete, no se mete. Y freno. Pero que yo traté de, de, de, de evitarla y no pude. Cuando yo le vine aquí, ya le di, entonces... No, como otra persona? No, yo iba solo. ¿Qué tipo de motor tú? Un CG. Fue un CG. ¿Qué tú le tienes que decir a esos familiares? Te piden justicia porque dicen que, que tú andabas muy rápido. No, yo lo que le tengo que decir es que nadie quiere chocar a nadie en la carretera, entonces... No, no, no. Sí, claro que sí. Es que lo que le digo, nadie quiere chocar a nadie. También él decidió entregarse él mismo y dice el porqué eh, él primero admite que sí, que iba un poquito rápido, pero él dice, caramba, tenía que buscarle la insulina a mi abuela. Lamento lo acontecido. Eh, la señora se le atravesó, según él, ahí está, la señora María Jiménez Gabriel, de 72 años de edad. Y repito, ese hecho ocurrió en la comunidad de Las Guasumas, aquí en San Francisco de Macorís. Lamentable, este hecho enlutece a esos familiares, a esa familia. Y eh, la policía, repito, continúa investigando el hecho de este joven. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Miren, felicidades. Que la pasen bien esta noche. Mañana nos reencontramos de nuevo. Bueno, no, nos reencontramos el miércoles. Nos reencontramos el miércoles. Yo quiero, ¿verdad?, desearles a todos un feliz año nuevo, pásenla bien, se me cuidan porque quiero, repito de nuevo, vernos el próximo miércoles ya con un nuevo año, con un nuevo año cargado de muchas cosas positivas para todos. ¡Felicidades! ¡Feliz 2019! ¿Eh? ¡Bye, bye! Fulvio, Raquel, Fulvio Raquel, hola Vladi, dímelo. Felicidades a ambos. Ustedes gracias, también. para ti también, gracias a, a todos grande. los nordestanos. Y desde aquí, ¿verdad? Extendemos nuestro más pesar eh, para todos aquellos que este fin de semana perdieron quizás algún ser querido. Y caramba, lamentable. Ojalá y que no sea así a partir del miércoles. Fulvio, felicidades, Bendición, hermano, felicidades para ti. Felicidades, Raquel. Felicidades, gracias, corazón. Felicidades no Felicidades todos. a Justin, Raquel. Viste sí, a Justin lo que sí, le pidieron Hermosísimo. Feliz. <ríe> y esa cantidad de regalos que tú dices que le van a tener que buscar. Se lleva mírales el dinerito. Mírale que. Pero mírale la mirada picante. Sí, la posición que, que, de ese niño. Qué miradita. Ahora ese merece el PlayStation 4, sí, se sí, merece sí, todo sí, lo sí. que Vladimir. Tu padre puede tu se ¿no? lo comprárselo. Sí, lo puede claro comprar, sí, mira. Claro que sí. sí claro Gracias, gracias, para Vladi. Así es, nos sumamos a esa felicitación, nuevos bríos para este 2019, nuevas energías, sí. nuevos ánimos, que haya mucha paz, unión, amor en la familia y sobre todo que tengamos un, un gobierno bien, que la cosa pública sí, sea sí. bien administrada, que los recursos se le saque el mayor de los provechos y que sí, no sí, se vayan sí. a bolsillo de dos o tres. Queremos un país sí, vivible. Claro, aprovecho Raquel para agradecer también a todos los que nos ven en las calles, que nos dan saludos, que te envían saludos a ti, a Francis, y a los hermanos míos y hermanas de Barraquito, de Guaraguao, que los quiero mucho a todos y gracias por compartir este programa con ustedes. Muchísimas gracias. Y hablando gracias. de saludos, estuve renovando mi licencia de conducir este ah, sí, el pasado viernes. Ya. Y te mandó y no te, te mandó saludos. No que me voy a güey. Te mandó saludos al doctor, <risa> ah, el, el médico, doctor. que está sí, ahí. Sí, Dime, sí, le damos sí, un abrazo sí. bien grande a Fulvio. Este es mi hermano, este es mi hermano. es tu hermano. Sí, sí, Así sí, me sí. dijo que te quiero muchísimo. Sí, Así que igual. un saludo para todo el equipo. Que rápido es el proceso. Uh -huh. eh, Valga, voy a hacer un paréntesis ahí. Es muy rápido el proceso de renovación de licencia de conducir. Ya no es como antes. Todo es ágil. Uh -huh. Pero lo que no es rápido es ir a comprar el impuesto. Pero uno sabe que por el tiempo... Sí. Es que los bancos están saturados, sobre todo porque hay gente que deja todo para último. Sí. En el caso de la licencia, usted tiene que la renovar cuando dice, cuando se le venció, cada cuatro años. Pero entonces los bancos estaban atestados, como decimos en buen dominicano, este fin de semana. Pero ya en el uh -huh. Intran, entonces el proceso es bastante ágil. Hay que felicitarle por eso. Antes el era doctor, un cuello Rod de botella. El doctor Rodríguez muy atento. Muy, muy, atento. muy atento, claro uh -huh. que sí. Y rápido, y, y una persona... Sí. Que te quieren mucho, según pude notar. Sí. Así que un abrazo grande, gracias por las atenciones. Bueno, Raquel, el bloque de noticias. Me gusta lo de Venezuela. Uh -huh. eh, lo que hacen Hay que quemar lo malo. Quemar lo malo. Dejar atrás <risa> Ay, lo malo. El viejo. Dejar atrás lo malo. Ellos no tienen recursos para hacer lo que querían hacer. Y ellos le dicen bombona a los tanques de gas. Y, sinceramente, eh, empezando a hacer una bombona, pues terminó en un carro viejo que hicieron. Y ahí le montaron las maletas y todas las cosas que ellos quieren que en Venezuela pase. Colaboren para el pasaporte, dice ahí. Sí, Bendición sí, sí. mamá y papá. La mayoría de las familias venezolanas hoy están sin parte de sus integrantes porque han tenido que irse a otros países. Uh -huh. Más de 3 millones de sí, venezolanos han emigrado, han emigrado es. eh, especialmente jóvenes, buscando... Otras oportunidades, porque se ha hecho. Adiós, Venezuela. Chao, lo Venezuela, familia. Lo de Venezuela. Ahí, ahí está la carroza, una especie de, de sí, eh, sí, sí. elemento ahí y simbólico. Fíjate que de lo PDVSA que, está que en salir toda, de ella. porque PDVSA representa parte de la corrupción uh -huh. y lo que está pasando allá en Venezuela. Parte de la culpa de lo que viven. Sí. Bueno, uh -huh. ahí está. Eso es una de las formas eh, tradicionales, típicas, eh, que determinan cada cultura, cada país, De cómo esperar. El año nuevo y despedir al viejo. Eh, si pasamos un balance y damos la vuelta al mundo, entonces cada, vamos a ver que en cada país es diferente. Más adelante luego vamos a abrir cómo República Dominicana lo realiza también, cómo espera sí. el, el nuevo año el nuevo y despide año. al viejo. Bueno, en el caso último que vimos del jovencito que se entregó por la muerte de la señora María Jiménez, de 72 años, esta adulta mayor, eh, que según él, se, se entró a la calle y que se él, él le, le, a, le advirtió que no que no siguiera. Él iba a muy alta velocidad, según dicen algunos de los familiares de esta señora, eh, pero hay que entender la desesperación. Hay muchos elementos ahí que pudiéramos eh, mencionar. Uno, la desesperación del jovencito porque querer ir a buscar eh, el, la insulina que necesitaba su abuela. Él no tiene cara de delincuente, ustedes lo ven. Y, la, y también ha sido responsable y se ha ido a entregar, pero ¿por qué también tenemos que dejar a nuestros adultos mayores que anden solos en las calles? Hay que cuidarlos, ya ellos no están en capacidad ni siquiera de ver bien, ni alertar el peligro, uh -huh. ni tener la rapidez para cruzar una calle, lo sí. peligrosa que son nuestras calles, sabemos que hay que andar con prudencia uh -huh. también no hay que llevarnos al mundo para adelante, pero quizá el nivel de desesperación que tenía este muchacho por conseguir la insulina, entonces le llevó a andar así. Él ha sido responsable y se ha entregado, ya las autoridades darán seguimiento a este caso penoso, eh, que haya que lamentar la muerte de esta pobre señora María Jiménez en este incidente de tránsito, incidente. Ya ha habido precedentes con el otro caso, de la salida a la capital del joven que iba en el carro sí. y que a alta velocidad y que también causó muerte de varias personas. Entonces, eh, y está detenido. Este, este otro caso, este es el audio que circula ya y que, que Cadena de Noticias justo hoy a las 6 de la mañana lo puso. Yo quiero que escuchemos que sea una partecita de este audio. Este es el otro caso de Jorge Gabriel Vais Abreu, que estábamos hablando ahorita, condenado a 30 años por intento de asesinato a Henry Natanael López y eh, Natanael Veras Almonte y Pedro Parra. Henry Natanael Veras López y Pedro Parra. Vamos a escucharlo. Donde fue ejecutado Váez Abreu, ahora sale a relucir otro elemento en el caso. Se trata de la creación de la cuenta de Instagram Reo que escapó de Nagua, donde está colocada una nota de voz enviada por WhatsApp de una persona que se identifica como Gabriel báez y que habría grabado mientras permanecía prófugo. En el audio dice que se fugó porque había una persona interesada en asesinarlo, incluso que sobrevivió a tres atentados y que fue trasladado de cárcel en seis ocasiones. El mismo tipo que lleva la persecución conmigo, que manda a matar con don leones que mató a Sabacho, Agustín Alcántara Espinal, se llama él, Alia Leona, junto con el jefe Luis Rodríguez, que, que trata de hacer un daño, y yo, eh, luchamos, me lo tuve clave de puña, gracias a Dios, y la gracia de Dios me protegió, Dios, Dios me protegió. Indicó que denunció el caso al director de prisiones Tomás Holguín de La Paz, pero no hizo nada. Además, precisó que hay autoridades implicadas en la trama. Reconoce que no es un santo, pero que por el caso que guardaba prisión no era culpable. Y el procurador, Amado José Rosa, también hizo un traslado que estuvo en la cuando estaba en la cárcel de agua, esa fue la última desesperación mía ¿Eh? luego de que me hace traslado, lo filma, que yo lo solicité el traslado, oigan eso lo solicité para los azulitos, eh, los penitenciarios de ahí de San Francisco como Luis, Rodríguez y Leona tienen relaciones ahí y, y lo que viven una cosa que le llaman ganga y esas cosa, ese tipo de situaciones eh, me, sin mandar para allá, para matarme allá entonces que yo hice, el audio también les quita responsabilidad en su fuga a las cuatro personas que guardan prisión preventiva por tres meses, ya que no tiene nada que ver con lo ocurrido. Esta muchacha no sabía de nada, estos guardias no saben de nada, ¿Eh? nadie sabe de nada. Si yo fuera otro, si fuera malo, ahora mismo yo acusara el coronel Pacheco, que anda atrás de mí y le dijera que yo le entregué 600 mil pesos a él porque yo paraba afuera hablando con él problema, pero yo no tengo mucha gente inocente en esto, lo que yo hice, yo pago por mis hechos, yo lo único que quiero es que se resuelva mi situación, que me explique a la maestrada Rosa Francisca Liranzo, eso es lo único, y al procurador de San Francisco, ¿por qué me hizo ese traslado, amado José Rosa? Pese a que periodistas aguardaron por aproximadamente una hora en la sede de la policía para que su director, Ney Aldrin Bautista, ofreciera declaraciones sobre el caso, no fue posible obtener una reacción. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deploró este hecho e indicó que no confía en la investigación que realizará la policía. El rol en materia de investigación del Ministerio Público, porque caminan más hacia las versiones, de lo que la policía supuestamente dice e investiga, que el rol que el Ministerio Público debe saber. Es por ello que nosotros no confiamos en ese tipo de comisiones, porque no hay eh, un sector que pudiera contradecir los resultados o que se pudiera hacer una verdadera investigación conforme a la verdad. Aseguró además que en el país hay una cultura de matar por parte de los organismos del orden. Ningún ciudadano puede aplaudir lo que sucedió en relación a ese hecho. Y es por ello que entrado el próximo año la Comisión de los Derechos Humanos denunciará ante la comunidad. Por el caso, la policía envió a la justicia al teniente Miguel Martínez Grullones, el sargento Richard Alberto y el cabo Rafael Mena Peña, por no observar los procedimientos establecidos en la uniformada. Entre tanto que el Procurador General Jean Alain Rodríguez instruyó a los Procuradores de Corte de Apelación Reyes Victorio Reyes y Miguel Ramos, junto al Procurador Fiscal Francisco Núñez, acompañar al Director de Asuntos Internos de la Policía a realizar una profunda investigación para establecer las circunstancias del caso, que estará bajo la coordinación del Director General de Persecución del Ministerio Público, Fernando Quesada. Jack Miminaya, CD... No, no. Bueno, ahí estábamos escuchando, eh, gracias a nuestro hermano Canal 37 que lo pasó el fin de semana, y mm. a las 6 de la mañana nueva vez este reporte del de audio que está colgado en una cuenta eh, a nombre de Jorge Gabriel Váez Abreu, el sí, reo que fue ultimado y que estuvo condenado a 30 años de prisión por intento de asesinato contra Henry natanael Vera López y Pedro Parra Almonte intento de asesinato. Dice el propio audio que él no se considera que no es un santo, pero que quiere que le juzguen bien eh, y que por qué eh, eh, pide explicación, por qué le trasladó, eh, el amado José Rosa le hizo ese traslado y que era esclarecimiento esclare, también de la magistrada Rosa Francisco Liranzo lo menciona. Ahora, los organismos de investigación tienen que determinar si ese audio de verdad es, eh, coincide con, con, con la voz de Jorge Gabriel Baez, que es muy fácil de determinar esto. Mm. Los familiares los pueden bueno, identificar. él está hablando con mucha propiedad sí. y, y mencionando puntos Y fue como una prueba que dejó puntos específicos. como evidencia. Y exculpa a los cuatro que están mm. involucrados, que están detenidos por su caos. Inclusive dice, si yo fuera una persona mala, entonces yo culparé al coronel Pacheco, que no lo dejaba en paz. Pero no, dice que lo que quería era que se investigara bien el asunto de él. Ya él no puede defenderse porque está muerto, pero sus familiares pueden esclarecer e identificar si ese es el audio de su pariente. Uh -huh. Y hay muchísimas tecnologías que lo pueden hacer, porque de seguro que, que hay otra, eh, otros audios por ahí de él. Entonces, es un tema que debe investigar, nueva vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice no confiar en la Policía Nacional en esos supuestos intercambios de disparos, porque ya son muchos los casos que se justifican la muerte de eh, presos de internos, como se le llama en el nuevo modelo, y se justifica la muerte con esos supuestos intercambios de disparos. Sí. La gente no cree, la comisión tampoco, y lo que me pareció curioso es por qué el Procurador General de la República manda a investigar a Regis Victorio, cuando ya Regis Victorio no es Parece fiscal, que Aquí. Que el chip no, no le dio para... No sabe él. que aquí hubo cambio. <risa> él sabe que no. hubo cambio. <risa> Por otra parte, Raquel, en la parte de noticias, ver los dominicanos llegar a su país, ¡qué felicidad, qué alegría! Más de 200 mil dominicanos están regresando para pasar su Navidad con los familiares de, en diferentes aeropuertos del país. Aeropuerto Internacional de las Américas, Francisco Peña Gómez, Punta sí, Cana, sí, sí, sí. Santiago... Eh, también Arroyo Barril, eh, digo el CAEI de, de, de, de Samaná, de Sánchez, el CATEI, el CATEI. Entonces, eh, qué bueno que los reciban así. Ellos son los responsables, señores, de darnos a nosotros como nación más de 6 mil millones de dólares, de remesas, para que sus familiares puedan aquí estar por lo menos comiendo en algunas ocasiones. Y qué bueno que vengan a estar con sus familiares, ojalá y se les pueda brindar. Igual que al todo el pueblo dominicano, seguridad, que no le pase nada a ninguno de ellos, que toda la vía de salida de los aeropuertos estén bien vigiladas, tanto de, de llegada como de regreso, para que los ladrones no puedan hacerle daño. Qué bueno, qué claro bueno que sí. la pasen en familia. Nuestro país que parte de de la vida se sustenta por supuesto por las remesas que ellos nos envían y que van a trabajar, a pelarse el lomo como decimos, a luchar muchísimo, a dar lo mejor de ellos y a hacer cosas que, que para los que no estuvieron en la mayoría de los casos, con tan solo ver eh, una familia feliz, mejor, y lo hacen a través de las remesas que nos envían. Enhorabuena, bienvenidos. Ojalá que no pase ninguna tragedia, con que estén involucrados, que ya no haya una sola muerte que contar en este, en este día de celebración, 31 de diciembre, esperando año nuevo. Ojalá que así, así lo sea. Bueno, en el periódico El Calla, que nos trae la más reciente edición, correspondiente a la segunda edición de diciembre, la última de este año. En portada, líderes de San Francisco hablan de sus expectativas del CARA-19. Además, otras informaciones importantes que tiene, reconocimiento que le hicieron a la destacada líder comunitaria Patria Minaya por el patronato contra el cáncer y el ION, el grupo RISEC adquiera eh, operaciones, pensiones y seguros del Escocia Bank, emite resolución que regula fumigación cerca de los centros educativos. Y Amilcar Romero, el senador, por esta provincia informa que entregó más de 5 millones de pesos a instituciones de servicio. Eso lo hizo en la rendición de cuentas, que ya es una tradición para él rendir cuentas, rendir memorias de su gestión. Interesante también la alerta que se ha emitido y la resolución que obliga a las diferentes compañías, Fulvio, tú manejas muy bien ese tema, a fumigar en horarios no laborables de eso, escolares. Eso está fines interesante. De, fines de semana. Y obliga a anunciarlo con tiempo. Ah, sí, antes de 48 todo. horas. Ah, hay, de los, hay dos cosas importantes. Uno de los éxitos. Que se pudo tener este esa resolución 88-2018 del Ministerio de Agricultura uh -huh. para obligar a los que tienen ahí cultivo de arroz de fumigar los fines de semana, uh -huh. avisar también 48 horas antes, no usar avionetas, Correcto. sino que tienen que usar mecanismos más controlables para que estas partículas no puedan disgregarse y trasladarse tanto espacio y también hacer daño a los pueblos cercanos. Es decir, todas estas medidas en buena hora. Ahora falta... A además... Uh -huh. También falta que el tipo de producto que se use ahí sean productos controlados Sí, y en esa parte justamente eh, obliga uh -huh. a esta resolución a entregar las etiquetas de los sí, mismos para va. que puedan entonces ver cada las propiedades que tienen cada uno. Cada día. etiqueta dice cuál es el antídoto uh -huh. y también dice cuál es el ingrediente activo de esos productos. Otros productos que se puedan usar en áreas que no estén pobladas, ahí no se pueden usar. Deben también tener cuenta en eso, porque hay productos que lo están usando ahí, que no es conveniente por la salud humana. Y bueno, y esto ustedes lo bien lo recuerdan por la cantidad de casos de intoxicados, sobre todo en la zona de Cenoví que ha consternado y llamado mucho la atención, sobre todo ojalá y el 2019 esas noticias no tengamos que contárselas. También el periódico El Jaya levanta como información principal también central eh, que levantan una verja para obligar a estudiantes y peatones a cuidar sus propias vidas. Enhorabuena, esto había que hacerlo de alguna manera, porque es que no es posible que no podamos utilizar la inteligencia de poder cruzar una avenida, una calle muy activa, por el puente peatonal que se luchó muchísimo por esto, o algunas de las razones uh -huh. que, que dicen los estudiantes que el atraco, que la inseguridad, que, que oscura en horas de la noche, todo esto hay que corregirlo para que se sientan seguros y puedan hacerlo con confianza, pero no es posible que se estuvieran volando una verja, un, un área verde que la destruían por cruzar de manera más rápida hacia el otro lado, a coger los vehículos o a adquirir algún producto en esa zona tan comercial que esto es por salvar la vida de ellos mismos. No pueden ahorita los líderes de grupos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco quejarse de esta medida. Esta medida debe ser aplaudida, es una medida asumida por la alcaldía municipal y es correcta. Hay que preservar la vida. Mientras tanto, si se seguía así, ellos cruzando, eh, no mostrando que son, en muchísimos casos, se supone que somos gente civilizada y los animales a veces nos dan lecciones de esto, entonces no debemos actuar como muchos animales actúan a veces, sino como gente. Entonces debemos organizarnos y permitir que nos dejemos todos organizar por el bien de nosotros mismos. Enhorabuena a esta medida, hacía falta, eh, había sido anunciado hace muchísimo tiempo y ya se decidió la alcaldía en asumirlo.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. En Hadassah Elements encuentra este y todas las opciones para usted celebrar la fiesta de fin de año y darle la bienvenida al año nuevo 2019. Encuentra vestiditos así como ese, miren qué hermoso, con este brillito espectacular y sutil, este color como un gris. Así suavecito los encuentra en este estilo, pero también otras opciones sumamente elegantes de acuerdo a tu gusto, a tu edad, a tu temperamento, a tu forma. Nos encuentras ubicados en la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo, número 78 en la Plaza Arelis. Ahí está, estamos también en Instagram, Facebook, nos encuentra como Adasa Elements, Adasa con H. Al iniciar, ahí nos encuentra para mayor información y para ver varias muestras de estos vestidos para toda ocasión. Haga como yo vista elegante, ande bien puesta en cada una de las fiestas, porque vista de Adasa Elements, acá en San Francisco de Macorís. Para mayor información nos puede llamar al teléfono 809-841-999-9955. Repito, 809-841-9955. Adasa Elements. Si quiere verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión. Solo marcas... Solo prestigio, los mejores lentes, marcas nacionales e internacionales, con profesionales también de primerísima calidad, cristales prístino para que sus ojos estén bien cuidados, atenciones de primera, análisis de la vista gratis, todas las monturas de diferentes colores que se acomodan a tu contorno facial, para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. Óptica Máxima Visión, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica Máxima Visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno, y, y en las Guaranas Supermercado Almanzar está listo, sobre todo promoviendo práctica verde, de proteger a nuestro medio ambiente y está unido aún así. Supermercado Almanzar con esas fundas reciclables y ecobolsas así es totalmente para proteger a nuestro ambiente. Tenemos todas la, un departamento para cada área en nuestro supermercado y usted puede participar por la compra de 500 pesos y obtiene un boleto para esos premios que está viendo en pantalla y además no, comprar nuestra ecobolsa y utilizarla. Así que Supermercado Almanzar tiene una y mil formas de cómo agradecerle a sus clientes sobre todo que, le, que son por la razón de ellos existir. Tienes todos en la guarana, no tienes opciones para salir de ahí, porque lo tienes todo en el supermercado Almanzar, tan nuestro como las guaranas. Y qué bueno que se unieron... Al verde, Raquel. Así qué es. bueno que están debieran de Todos los supermercados están oh, unidos, oh, verde. Eh, Oye, me debieran de estar todos. Que no estamos muy, un, muy unidos al verde es el ayuntamiento de aquí. Hacemos <risa> un llamado a Ay, todos yeah, los supermercados yeah, yeah, yeah. de aquí que se unan al verde. Sí, Vamos a escuchar sí. este contacto. Muy Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Fulvio. Buenos días. Buenos días, Raquel. Hola, hola. ¿Con quién hablamos? Hola, doctor Rodríguez. Hola, doctor, qué placer para informarle a Pulvio que conocía a Raquel. Al... <risa> lo saludamos hace un ratito, doctor. No sé si lo escuchó. Llegué un poco tarde. Ah, ok. Me Saludé y felicité la agilidad con que se realiza una renovación de licencia hoy día. Qué bueno. Sí, sí, me, me simpatizó mucho. Una bella persona. Muchas gracias. Espero que continúe siempre desarrollándose de esa manera. Igualmente a Pulvio, con esta magistral. Gracias, doctor. Actitud de, de desenvolverse en ese programa. Le felicito a los tres, aunque Frank no esté presente. Correcto. Deseándole un feliz año 2019, lleno de salud, paz y amor. Amén, bueno, que así igual, sea. Igual, doctor. Igual para usted y su familia, y por supuesto, y para todos los dominicanos. Sí, sí. Muchas gracias, doctor, muy amable. El doctor, es una gran persona. Sí. Raquel, ¿qué eh, Traje. Cuéntame de esta bandeja. ¿eh? Y esta bandeja tiene diferentes Cuéntame tipos de esta. pan y de torta que se hace en las terrenas, que se hace en, la, en Samaná. Parte, parte de lo que es la gastronomía de la zona. Hay el famoso turrón de coco, el que turrón. siempre eh, el, el, el pan gitano, ya. pero de Samaná, uh -huh, que uh -huh. viene relleno también con mermelada. El, el pan sobao, el grande, que es excelente. Y luego está la torta de yautía amarilla, la torta, la torta de, de batata, está el panecico. y, y el, Ese tiene pasas adentro. Sí, sí, ese. este es un pan que viene con pasas uh -huh. y, y el panecico también, diferentes tipos. Cuando usted ande conociendo su país, conozca sus integridades, su gastronomía, conozca todo, todo lo que hay, tiene mucho que ofrecer, hay falta... El pan de yuca y el pan de buen pan, Sí, el de yuca. Que, que son famosos muy también en la zona. Claro. ¿Y qué decir de los pecados, Raquel? No. Eso es algo extraordinario. aunque Esa zona es rica por su rica, arte rica, culinario. Rica, rica, ¿eh? rica. Es una zona de nosotros. Trae enamor al turista. La gente que va para la zona de la terrena, Samaná, bueno, se sí, queda, se enamora, está. tienes que volver. Entonces, Mira, y Telenor lo ha utilizado, por supuesto, como elemento sí. esencial para promover Ahí los está valores, el salto del limón. Porque allá nos vemos en Samaná sí. también. Miren qué belleza Samaná. Entonces, muchísimas gracias a Odalis que nos envió estas partes distintivas de Samaná. Míralo allí el pan, y, y, y, y, y, y, y, ese, y ese calor humano también de los samanenses sí. y, y de las personas de las terrenas, de Sánchez, del Limón. Es un, un Por trato, eso es que te digo que enamoran a la gente trato, con su trato, con totalmente. su comida, pues <risa> ya ahí tiene todo para enamorarte, para atraerte y para atarte a ese pueblo. Ah, la verdad que telenor hizo magia con ese, con ese video, ah, ese, eh, eh, con, con ese spot. Revela lo que es Samana, sí, su sí, gente, sí, sí. esa amabilidad, esa comida, esa forma afable, la belleza de sus playas, de las calles, eh, todo todo lo revela muchísimas gracias, gracias gracias, a muchísimas oh, gracias sí, a por el regalo del diseño de, de mañana y tú sí. por estos estas muestras de panes muchísimas gracias Audales. y mira Raquel, bueno vamos a pasar gobierno, a otro con algo que no muy agradable el gobierno el estado le hace falta que mire hacia la costa norte las carreteras de la costa norte llámese puerto plata están malas, malas malas malas contribuyen muchísimo al impuesto al erario público uh -huh. con sus impuestos. Ahí tenemos grandes industrias, por ejemplo, las industrias del licor y la industria del turismo. Sí. Aporta muchísimo. Sin embargo, tenemos las calles en muy mal estado. Una Los muestra de eso también la de la zona de Gaspar sí, Hernández y sí, la calle, por supuesto, desde Tenar L lo, en la parte alta, toda también. esa calle. Los pueblecitos en la atención. entrada también muy es que muy deteriorados, muy feos. Entonces, tienen que brindar un servicio de turismo de calidad. Hace falta que el Ejecutivo mire hacia allá. Y esa calle Santo Domingo-Samaná, Autovía Juan Pablo II, que es una autovía que está lacerando la economía. Más de 2 mil millones de pesos de impuestos sombra, que lo tiene que pagar el pueblo. Y también ese peaje tan caro, que hace que las familias mejor no vayan a Samaná y a las terrenas. Entonces, señores. Eso hay que cambiar, eso no puede seguir así. Es una zona demasiado Aunque hermosa, ponemos en contrapeso, la calidad de la tiene, carretera en sí. esa zona es muy buena, la vigilancia que tiene es un sistema muy muy efectivo de vigilancia pero que oye, cualquier cosa que retranca. le pasa a tu vehículo claro es costoso desde que al desarrollo es como costoso una todo el mundo estuvo al grito pero hay otros que dicen bueno vale la pena pagarlo porque la, la, de la carretera sí, es segura sí, sí. y hay supervisión hay una serie de policía de, de tránsito que tienen que atenderse más en esos municipios de la costa norte que luego vamos a estar hablando más a fondo de eso Gracias cuéntame de a toda su gente vamos cuéntame a hablar Pring, un poco de push Señores, ¿qué senador mató? Que precisamente el senador de Samaná. Vamos a escuchar ese audio, vamos ay, a escucharlo, producción. Ay, ay, ay. Que ese audio ha quemado la. ¿Qué pasó? ¿Cómo Todo partido ahí? Ah, fuera de la ¿eh? Eso que tú eres. ¿Qué pasó ahí? Claro, tiene que grabarlo porque usted no me lo escuchó. Claro, eso está bien. ¿Tú has levantado la mano a ese señor? Eso está bien. No le digo algo mal. ¿Puedo mano a él? Y todos tenemos un derecho. Usted puede ser quien sea. ¡Soy un ¡Ah, fuera la eh Eso que tú, tú eres. Este ¿Qué pasó a él? Claro, tiene que grabarlo. Usted no me lo Claro. Eso está bien. ¿Puedo la mano a ese señor? Eso está bien. ¿Puedo levantar algo malo? ¿Puedo echar la a él? Eh? ¿Qué puede ser quien sea? ¿Puedo ir a un mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Ah, fue ¿eh? Eso que tú eres. ¿Qué pasó ahí? Ahí nosotros estuvimos viendo a un senador de la República Dominicana. El senador Prince Pujols. O Pujols. De Samaná. Precisamente de Samaná. Hablando hasta de matar en ese video. Ustedes saben cómo han estado los bancos, atestados de gente. Y que llegue una persona, porque es senadora, y inmediatamente pase acá. Cualquiera cualquiera reclama su derecho. El ciudadano lo que hizo fue que reclamó su derecho. Un ciudadano de Tesa Oscura, como somos la mayoría de nosotros, un prietico, pues Prim parece que es muy blanco. Y, y, bueno, le dijo de todo, señores, de todo le dijo. Lástima de esto es que sea un senador que nos represente a nosotros. A eso súmale el otro, que el enlace que te, le acabo de mandar a Israel para que nos muestre el más reciente, cómo también agrede a la prensa. Eh, él está como desubicado. No sé qué le ha pasado, pero en otras sociedades, ya hace rato, por lo menos, por lo menos, o alguna sanción de algún tipo, hubiera ese no, el, el último que le, okay en breve lo vamos a poner. El, el más reciente de este eh, atípico senador que agrede verbalmente a todo el mundo Mira, cuando Raquel, pasa por, en un por país. Delante. Ahí está, ahí está. Vamos a escucharlo. Va, vamos a escucharlo. Momento de confusión. Cállate. cállate. Joda. espérate, coño. Oigan. Entonces, señores, voy a hacer gestión para que suelten a los presos. ¿Qué es lo que pasa? Lo A mí no me estás rechazando, no. Ay, oye, oye, oye, oye. Deja tu demagogia. Deja tu demagogia. Deja tu demagogia. Señores, la intolerancia de esta gente, el orgullo de esta gente, se han endiosado. Eh. Es, es dioses que parecen. No se le puede decir nada en contra, absolutamente nada, inclusive... Cursó un, un, una propuesta de ley para que a estos intocables no se les pudiera ni siquiera denunciar, ni siquiera se les pudiera tildar de, de que ellos son corruptos o decir cualquier otra cosa de ellos. ¡Cárcel inmediatamente! Estos dioses, va a haber que bajarlo de, de los altares. En, en, en, el pueblo tiene, tiene, tiene que que ponerse en esto, la gente tiene que ponerse en esto, este hombre que anda fuera de sus cabales es un dios, no se le puede decir nada, ofende a cualquiera, él tiene autoridad para ofender, él tiene autoridad para mandar a la prensa, a quien sea, al demonio, es un senador le han dado todos los poderes, están todos apoyados, son dioses, todos los, los funcionarios peledeístas, dioses son, el pueblo que se dé cuenta de lo que, lo que está pasando. Y qué pena, en un país civilizado, en un país con la mínima civilización, en un país con el mínimo respeto, en un país con el mínimo a, eh, atención a lo que es eh, eh, A lo que es la administración pública Este hombre debiera estar destituido Él mismo debiera renunciar Por vergüenza O por lo menos pedir disculpas públicas por Renunciar Dios. por vergüenza Pero como eh, no tiene vergüenza El primer incidente deja mucho no que desear El de la entidad bancaria Donde le llama maldito negro y Maldito le el sol, negro y le llama. Lo que él dijo y ahora, y ese segundo video que también ha corrido y se ha vuelto viral en las redes sociales, sobre todo que uno y otro se suma y lo que revela es que este señor no tiene ni la mínima inteligencia emocional para enfrentar situaciones difíciles, y irónicamente, porque los políticos deben estar preparados para ello, porque acoso reciben, aceite y demás, pero deben dar respuestas contundentes a cada una de las preguntas, no decir que tú te has cogido conmigo, ni que tú me estás chantaqueando, responda a lo que se le preguntó, y si no tiene la respuesta, pues entonces diga que no va a responder y punto, pero por eso no tiene que agredir a la prensa que está solamente realizando su labor. Tratando de sacar verdades que usted no quiere decir y que él no quiere que la gente sepa. eso Esa es la labor fundamental. Pero es un reflejo, todo. Raquel, de lo que, hasta dónde ha llegado nuestra sociedad. Es un reflejo del irrespeto de los funcionarios, de los políticos, que tienen una investidura, que ellos mismos se llaman honorables, Raquel. Uh -huh. Ellos mismos son impolutos, son limpios, tienen una aureola de santos y actuando de esta manera que esas son de las pocas cosas que se salen a la luz porque pública, todo el mundo ya hoy día tiene un celular y graba. que hay cosas más grotescas todavía ahora si él tuviera vergüenza en un país civilizado mínimo como tú dijiste le hubiese pedido perdón a la nación dominicana a la nación o renunciar o renunciar de eso, que usted no tiene capacidad para estar ahí. Ese fue el senador que pusieron en la comisión, que salió diciendo que todo lo de Félix Bautista estaba limpio, que todo estaba bien, que no encontraron nada. Ese fue ese mismo. Ese es parte de, de, de los que... de los que reguardan la impunidad. Ese es uno de, de esos que... que cuando le hablan de corrupción, cree que es el diablo que le están hablando. Y se pone así, histérico, se ponen así. Parte de esa misma entramada de, de, de protegerse. A Dios que no con agarre confesados si y si, a un se, se, hombre como si ese, ese se, se, le, se le da más poder. Sí, si ese es el ejemplo, Raquel, ese es el ejemplo. ¿Y cómo él tratará a su familia? El ejemplo que nosotros estamos mandando. A su mandando familia, a, cómo la trata, porque esa violencia verbal de agredir a todos cuanto pase por su lado. Porque es repetitivo Maldito Entonces, negro A su familia se supone que no le va a hablar Que te bien. mata, maldito negro ¿Tú sabes lo que es? Ahí estoy yo también porque yo soy prieto Todos estamos ahí Entonces ven acá pero ¿Y, y, y, ¿qué, y qué es lo que tiene con los negros? ¿Usted es usted demasiado blanco? Sinceramente con ese, con ese bendito ejemplo Que se le está dando a esta sociedad Un ejemplo de violencia Un ejemplo de irrespeto un ejemplo de todo lo que se le está dando un a la sociedad. Un gran desacierto ha mostrado este hombre al cerrar el año 2019. Y no hay partido que lo sancione. Ojalá. Y no hay un partido que lo sancione. Se le tome en cuenta en este 2019. Porque que es, los ciudadanos levantemos los pies y sepamos mirar bien quiénes son los candidatos. Ese solamente está para ganar unas elecciones, pero no para nada más. No la fábrica para de los nada. presidentes. No, no nada, más son nada, dos, más. Pre nada más son dos presidentes que fabrican óyeme, esa, esa El fábrica. presidente del partido es el, el expresidente Leonel Fernández. Cuestionado hasta hasta la saciedad. El secretario Félix Bautista, el de finanzas, eh, eh, Díaz Rúa, en fin, ahí no hay, eso no es partido, eso es una cosa que se ha usado pa, para enquistarse en el poder y hacerse millonario y millonario y millonario y no. millonario a so, la cosa del Son de todo empresas, el mundo. no solo ese, casi todos los partidos de aquí. Este son ejemplo empresas. que se está dando, este ejemplo de violencia que está dando este hombre, en una sociedad que lo que estamos llamando es a la cordura, al entendimiento, a, a, a las consultas psiquiátricas y, y psicológicas, porque estamos de, en condiciones muy violentas. Necesitamos enviar otro mensaje y que nuestros legisladores, que son ejemplos, eh, llamados a ser ejemplo, de fiscalizar y no fiscalizan, de someter leyes y no someten nada a favor del pueblo, y, y de última también ofender al pueblo, ofender a todo el mundo, y tampoco se le puede llamar la atención. Ahora, los culpables somos nosotros que votamos por gente así. Somos nosotros como pueblo que no sabemos elegir. Y le hemos dejado el asunto de la política a, a todo lo que menos sirve. Así es. Es tiempo de la pausa, señores. Retornando una vez con más. Este es el último programa del 2018 para dar bienvenida al 19. Si usted quiere, puede interactuar con nosotros. Nos llama al 725-0505 que va a ser... Para cerrar este año, ¿cómo lo va a celebrar? Cuéntanos tras la pausa. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana despidiendo el 2018. Con algunas noticias no muy agradables, esperamos que las que vengan para el 2019 sí que sean buenas noticias. Pero bueno, eh, en estos minutos que nos quedan, es, escuchar a eh, nuestras eh, personas en la calle, hemos preparado un trabajo donde ellos nos cuentan cómo les fue en este 2018 y qué esperan para el 2019. Usted también lo puede hacer llamándolo al 8097-250505, mientras vamos a ver el reportaje. Adelante. ¿Qué opina la gente de, de este año y qué espera para este año 2019? Eh, hay mucha gente que espera cosas, pero hay que hacer, Raquel, también. Tiene que trabajar para eso. Hay que trabajar. Claro, no, no llegan solas. <ríe> no llega solo. No, no, no, no. no, no. <ríe> tiene, tiene ¿Lo que tenemos ponerse, listo o no? Tiene que ponerse en esto, tiene que ponerse. Claro. Usted tiene que Hay que planear su vida. las metas, pero hay que trabajar para lograrlas. Sí, lograr. y trabajar para lograrlas. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Excelente, o sea, para mí me pareció, como te digo, mi persona, yo me lo encontré bien. lo encontraste bien año? Claro. ¿Qué espera del 2019? No, mejor, mejor como te digo, mejor calidad de trabajo, ¿tú sabes? mejor que haya más empleo y vainas así, ¿tú ¿No me entiendes? Mejor calidad de vida. Bien, imagínese. ¿Y qué espera del 2019? Que sea mejor. Me pareció excelente. Fue muy bueno, sí. ¿Qué tú esperas del 2019? Muchas cosas mejores. Muy bien, muy bien. Sí. Hasta... ¿Y qué esperas del 2019? Bueno, esperamos, esperamos un año que nos sea de mucha felicidad y que, que sea, uno pueda progresar un poco más este año. Vamos a ver lo que se hace. Bueno, el 2018 yo lo veo bien porque los políticos de este país dueño dueños de este país. Eh, acaban con todo. ¿Y qué tú esperas del 2019? Bueno, que lo metan todos preso No fue un año muy favorable, para los, especialmente para los agricultores. ¿Qué esperas del 2019? Bueno, ahora quiero Dios que venga, haya un buen futuro. ¿Okay? Sí, para todos. Me pareció de verdad muy bien. Veo que los negocios están bien surtidos y veo mucho movimiento de dinero. ¿Y para el 2019 qué esperas? Esperamos que el gobierno mejore muchas cosas económicamente porque en verdad nos tiene atrasado. El año pasado apareció. Ah, regular sí, ya. Eh, sí. ¿Qué, ¿Qué espera del 2019? Ah, ah, bueno, eh, que este año que viene se trabaje más y que, que, que se pueda eh, echar un poco más para adelante. Eh, nada, eh, nada, ni me gustó. Vea, no apareció ni una cajita de gobierno aquí. ¿Qué usted espera para el 2019? Nada. Nada. No, yo no voto todavía. hoy. No, pero ¿qué, o sea, ¿qué te pareció el año? ¿Cómo lo viste el 2018? ¿Te gustó? Más o menos, me gustó un 100 ahí. Sí. ¿Y qué tú esperas para el 2019? Que venga mejor porque, claro. Bien, bien. Pues bueno. Sí para 2019, ¿lo que espera? Mejor mejor economía, mejor economía, mejores condiciones laborales. Sí. Un Año de entre fracaso y pero más o menos se sobrevivió, sobrevivió. ¿Y ¿Qué espera del 2019? Esperemos que sea algo más positivo porque en realidad yo me yo fue demasiado tenso en cuanto a esta corrupción de esta corrupción política, que tiene político está acabando este país totalmente, imagínate, mi hermano. ¿El 2018? Sí. no tengamos el PLD de poder. Sigamos igual. Porque el que tiene la corrupción de arriba a abajo es el PLD, el PLD, Danilo y Leonel Fernández. Peor, peor, peor. Ay, ya, ya, qué pesadez, el último. Hay que planificar su vida y trabajar, eh, no esperen que todo lo haga el gobierno. Oh. Si usted tiene un hoyo frente a su casa, tápelo junto con el vecino y no espere el gobierno. Haga su trabajo también, póngase fuerte y tire hacia adelante con este todos sus tiburones que están en la calle, salga usted también. Bueno, opiniones muy interesantes, claro. sobre todo en el ámbito de pedir eh, justicia y mejor, administra eh, mejor administración del dinero, de los recursos del Estado Sobre todo diciendo de que los políticos estos son todos corruptos Y que el año fue malo por eso Otros que dicen que el año 2018 fue bueno, que hubo un movimiento Que los comercios llenos, que la gente ahora Y otros que esperan por supuesto que eh, todos, eh, casi todos En el aspecto económico, mejoría de la economía pero ninguno se le ocurre pensar y pen, pensar y planificarse y decir que quieren prosperidad, pero que quieren salud para lograr ese bienestar. ¿De qué le sirve al ser humano tener riqueza si no tiene la salud para poder disfrutarlo con sus seres queridos? ¿De, ¿De qué nos sirve siempre esperar y esperar y solo pedir al Estado y al gobierno que nos resuelva los problemas y nosotros sin mover un dedo para ello? O sea, debemos trabajar en conjunto. Sabemos que tienen responsabilidades y fuertes y directas, por supuesto, para la, la administración de la cosa pública y los impuestos que pagamos es para que se nos devuelvan en bienes y servicios. Sabemos bien claro eso, pero usted y yo tenemos que ponerlo de nuestra parte. Primero, pasemos balance, cojamos una hoja en blanco y pongamos 2018. ¿Qué nos propusimos para lograr? ¿Lo logramos? ¿Sí o no? Hoy nos encaminamos hacia esa meta. Entonces, ¿qué nos faltó? Y en este 2019, entonces, poner esas metas bastante, bastante claras y decir, ¿qué voy a hacer para lograrlo? No vamos a sentarnos y a esperar cruzados de brazos que nos lo quieran resolver, <ríe> amá, amá, sino amá. que cada quien tiene que ayudarse en ese aspecto. Venturoso año 2019, que sean muchas las bendiciones que lo embarguen a usted y a sus seres queridos. Nos vemos el miércoles, Dios mediante Así otra es. vez. Feliz de año, de feliz, feliz año. año, que la pasen muy bien en familia, es el momento para estar en familia. Queremos contar con ustedes en el próximo 2019.